Hola, bienvenidos. Mi nombre es Eric Segorman. soy integrante del Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del Consejo General de Educación. Bienvenidos a este noveno episodio de Contenidos en Red, esta propuesta del Consejo General de Educación que pretende un poco acercarnos a diferentes temáticas, en este caso y en esta ocasión, en el marco del Programa Educación y Memoria Colectiva, nos encontramos con Celeste Damoli. Celeste este, es Licenciada y Profesora de Sociología de la UBA, egresada, este, es magíster egresada en Flaxo, este, coordinó y participó del Programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación desde el año 2005 en adelante, este, ha participado de, inmensos, eh, de inmensas cantidades de seminarios internacionales en materia de holocausto y transmisión del holocausto, este, y actualmente este, es docente de la Universidad de Burlingame y del eh, Instituto de Formación Docente Alicia Moró de Justo de la Ciudad de Buenos Aires, y eh, se encuentra talmente, actualmente ocupando el cargo de coordinadora de eh, la Dirección de Educación, Derechos Humanos, Género y ESI, que es una propuesta sumamente innovadora este, que tiene el Ministerio de Educación de la Nación eh, a partir de eh, esta gestión. Bienvenida Celeste a este noveno encuentro de contenidos en red. Muchas gracias, Eric. En esta ocasión nos encontramos para conversar un poco en el marco de la Semana de la Shoah, de la Recordación de la Shoah, que es una este, instancia que el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos instauró en el año 2011, como una instancia de reflexión, de acompañar este, prácticas áulicas en torno a la enseñanza del pasado reciente y del holocausto, y bueno, queríamos conversar con Celeste y pensar alguna, algunas líneas de trabajo para poder recuperar cuáles son las, los sentidos relevantes para pensar la transmisión de la Shoah, del holocausto, de, en las aulas de Entre Ríos y del de, de país. Este, en primer lugar, bueno preguntarte un poco por tu trayectoria, este, cuáles fueron aquellas acciones centrales que viene emprendiendo el Ministerio y el Programa de Educación y Memoria en específico, en torno a la transmisión de la Shoah y del pasado reciente. Bien, bueno, muchísimas gracias Eri, gracias al Consejo de Educación de la provincia de Entre Ríos por esta invitación. Eh, celebrar este encuentro a pesar de las circunstancias, eh, yo digo que, bueno, que realmente es un momento muy complejo, pero que también nos acerca a estos encuentros en los que podemos por ahí conversar un poco y seguir pensando sobre estas cuestiones que ameritan pensar colectivamente, así que agradecida y celebrando este encuentro. Y además, déjame Eric, eh, felicitar al equipo de Educación y Memoria de la provincia, que realmente tiene una trayectoria y un trabajo sostenido, admirable para el para todo el, ter el territorio nacional, que es ejemplo para otras jurisdicciones también, así que quisiera decir eso primero porque conozco muy bien su trabajo y la verdad que eh, nos, nos alegra mucho desde el Ministerio de Educación de Nación que así sea, y que estén también enfrentando nuevos desafíos como cada época lo requiere, y también un poco, como ahora lo vamos a conversar seguro Eric, pero también eh, siempre cuando hablamos de memoria, algunos dicen, bueno, cuando hablamos de memoria, otra vez con el pasado, pero quienes sabemos sobre memoria, sabemos que cuando hablamos de memoria, hablamos de presente, porque es como miramos el pasado desde el presente. Entonces me parece que por eso vos contabas recién, hemos cambiado el nombre, y contabas también de mi dirección, que es una nueva dirección, que contiene diversos programas, bueno, a veces las formas de organizar la política también responden a las necesidades de, bueno, del momento, de qué cosas estamos pensando, de qué cosas deben pensar las escuelas, así que bueno, esa introducción en general para, para comenzar. Y para ir respondiendo un poco tu, tu pregunta, contarte que el Ministerio de Educación digamos comienza a tener políticas activas y fuertes eh, vinculadas a la memoria del Holocausto Shoah a partir del año 2007, este, hay por ahí algunos antecedentes previos, eh, pero con fuerza en ese momento hay un seminario inicial que tiene una publicación que se encuentra fácilmente en internet, que es la yoa como un acontecimiento para incluir en la agenda educativa, pero que no sé si estoy exactamente el nombre, pero más o menos va por ahí el nombre, fue como un seminario inicial que se dio el Ministerio de, de Educación de la Nación para poner este tema en agenda, y lo hizo además desde un programa que venía trabajando desde el año 2005, en las vísperas de los 30 años del golpe, por la dictadura argentina. Es decir, que de alguna manera el Ministerio de Educación consideró en ese momento que pensar la enseñanza de la Shoah tenía algún tipo de diálogo con la propia experiencia argentina reciente, con la dictadura en particular, y que además había algo de lo que veníamos trabajando desde el Programa de Educación y Memoria que podía recuperarse para pensar también la Shoah. En ese sentido, por ahí mencionar dos claves fundamentales, eh, que ha tenido, digamos, para la política educativa nacional el tema del holocausto, que es, por un lado, una cuestión quizás más teórico, conceptual, porque sirvió como un andamiaje para poder pensar la propia experiencia argentina, y por otra parte, para pensarlo como un acontecimiento en sí mismo, ¿no? Eh, creo que en estas dos claves eh, fue, y lo vamos a ver seguramente en las, en las preguntas que vienen, pero fue como sosteniéndose esta política que permitió también empezar a incorporar otras miradas sobre otros genocidios, pero en principio, eh, en ese 2007 reciente, cuando empezamos a, a trabajar específicamente sobre cómo queríamos que la JOA se incorporara con más fuerza en los contenidos curriculares, en el desarrollo curricular de, digamos, de la Argentina, pensamos que era importante entender este puente y también entender esta cuestión más conceptual que nos, nos iba a brindar algunas pistas para poder comprender nuestra propia experiencia. ¿no? Ahí hay una, una primera eh, instancia, que es eh, la convocatoria en el marco de los 30 años, que da el sentido inaugural al programa, que se vino sosteniendo. Este, ¿cómo, cómo, han, ¿Cómo ha sido esa vinculación entre pensar el holocausto y pensar la dictadura, que de hecho ha sido sostenida con muy buenos materiales? Este, ¿cómo, ¿Cómo han podido insertar en las aulas esta discusión, que a veces genera un poco de recelo y y de duda en, en los docentes. Este, ¿Cómo lo pensaron a ese, a ese tipo de, de vinculación? Bien, mira, eh, nosotros pensamos, habíamos, creo que una de las características del programa de educación y memoria fue eh, la capacidad tu, que tuvo de ir construyendo políticas sobre la escucha de esos escenarios de formación docente y del trabajo también con la Red Federal de Educación y Memoria, que se conformó en el 2008, 2009, entre 2008 y 2009 terminó de, de conformarse que fue como dando pistas de por dónde debíamos también ir. Y a su vez también, diría yo, de estar atentos y atentas a las discusiones académicas que se daban en torno al tema, digamos, como cómo recuperar esos debates de la academia, pero también poder ver qué es lo que pasaba en las aulas, y en ese sentido eh, te diría, digamos, varias cuestiones en relación a, a tu pregunta. Por un lado, eh, este, nosotros tendimos puentes entre la dictadura y el holocausto, pero también los pensamos como eh, acontecimientos separados, ¿no? De alguna manera, los materiales que propusimos, no hicimos el movimiento de trabajarlos en un mismo material, sino que los pensamos como distintos, eh, como distintos acontecimientos con los que es posible tender algunos puentes, cuando me refiero, digamos, cuando pienso en estos puentes, pienso puentes que tienen que ver eh, con, eh, con estados que han cometido violaciones a los derechos humanos, estoy pensando en la formulación de centros clandestinos de detención o centros de exterminio, digo, con la especificidad de cada uno de los casos. A nosotros siempre nos pareció importante eh, decir que comparábamos en tanto podíamos diferenciar, ¿no? Podíamos, una comparación es eso, ¿no? Digamos, también que te permita pensar otras cuestiones. Y lo que nos dio el holocausto también fue cantidad de producción académica sobre temas de memoria que nos sirvió para poder pensar la propia experiencia, ¿no? Como, eh, desde la experiencia también europea vinculada a los sitios de memoria, a producciones académicas, digo, nos nutrimos un poco también de, de esas cuestiones que sirvieron para pensar eh, la propia experiencia. Eh, en definitiva, digamos, también en, en este recorrido, o en pensar en las aulas, también me gustaría decirte, Eric, que una anécdota que muchas veces contamos es que la primera vez que llevamos el libro de Holocausto y Genocidios a una reunión de, de referentes, apareció una pregunta... Eh, que todavía nos hacemos, y me parece bueno que, que la sigamos haciendo, que es, ¿por qué, todo lo, ¿por qué tenemos que trabajar con todos estos muertos en la escuela? ¿no? Es una pregunta como eh, que nos devuelve también la incomodidad propia de, de los temas de memoria. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué la escuela tiene que hacerse cargo de estos muertos? ¿Por qué trabajar...? Y de alguna manera, ahí me parece que, que la respuesta tiene que ver justamente porque no proponemos hablar de la muerte, sino de esos proyectos que se truncaron, de la vida, de los proyectos políticos, de los proyectos culturales que existieron en cada uno de estos exterminios. ¿no? Una de las, de las preguntas, digamos, también básicas y más importantes de la pedagogía de la memoria es ¿qué se extermina cuando se extermina una comunidad? ¿Qué es lo que perece cuando perece una comunidad? digamos Más allá de los cuerpos y de esas vidas. ¿no? estas ideas, todas las cuestiones que andan circundando, y para nosotros sería importante por ahí localizar eso. Entonces, eso nos trajo como un conflicto también, de cómo ser cuidadosos, en que no estamos pidiendo que las nuevas generaciones se hicieran cargo de esas muertes, sino que pudieran, en todo caso, comprender esa experiencia, y sobre todo vinculada a algunas cuestiones que tienen que ver con compensar la edad ¿no? con cómo pensamos al diferente, cuál es ese, esa expresión máxima de, digamos, de, de discriminación, por decirlo de alguna manera, que se expresa en estos acontecimientos tan extremos, ¿no? Más o menos por ahí. No, ahí me, me tengo que referenciar específicamente al, al, a las recepciones en las aulas, que han tenido eh, estas temáticas, que han tenido esta temática. qué devoluciones generalmente obtienen de los docentes, cómo, cómo piensan los docentes también la inclusión de estas temáticas en las aulas, que... Muchas veces se ha sostenido por prácticas individuales que por políticas públicas. Desde un tiempo a esta parte hemos logrado, o se ha logrado en la provincia y en nación eh, desarrollar políticas que dejen este, algún tipo de marco normativo que nos permita pensar estas cuestiones. Pero desde las prácticas específicas de eh, los docentes en las aulas, ¿qué recepción ha tenido la enseñanza del holocausto o del pasado reciente? Bien, ahí... Eh me parece que, que diferenciaría, tal vez, un poco eh, qué es lo que ha ocurrido con la enseñanza de la dictadura y la enseñanza del holocausto. Eh, por un lado, porque me parece que la enseñanza de la dictadura, digamos, eh, ha ingresado en, en las aulas y en nuestras escuelas, en todo el sistema educativo, también en escuelas primarias, nivel inicial, y tiene como un recorrido que va mucho más, más allá de eso. Me parece interesante este movimiento porque me parece que hoy, cuando, cuando se llega a trabajar el holocausto, es, digamos, estas nuevas generaciones que están en las aulas, incluso conocen primero la experiencia, digamos, argentina, y luego la del holocausto, ¿no? Algo que hace años no ocurría. Eso me parece que, que es un rasgo distintivo. También porque la, la historia reciente argentina, nuestra dictadura, el terrorismo de Estado en la Argentina, es un tema que hoy todavía suscita grandes debates, no ocurre así, en términos del holocausto, cuando uno piensa también que la pedagogía de la memoria moviliza cuestiones éticas, políticas, afectivas, lo piensa, eh, digamos, vinculado a, a la dictadura, sobre todo porque moviliza también di diferentes cuestiones políticas, y vinculado al holocausto, la pedagogía de la memoria está más enraizada con qué significa hablar del horror en las aulas, qué significa hablar de la muerte, qué significa de, de que hombres y mujeres hayan sido capaces de generar centros, eh, centros de exterminio, eh, campos de exterminio, perdón, para poder eliminar a otros y otras como ellos mismos, ¿no? Me parece que ahí eh, se plantea una cuestión bien compleja. Y en términos de, de las prácticas también, Erick, de señalar que, que, que ahí hay un trabajo también muy fino en términos de, de la enseñanza del holocausto, que tiene que ver con el trabajo que se hizo del 2007 a esta parte, para que el holocausto no fuera un capítulo más de la segunda, de, digamos, del estudio de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cómo pensar y aquello que ocurrió entre el 39 y el 45, tuvo una especificidad en este episodio y de este acontecimiento que llamamos holocausto. Nosotros en el 2007 hicimos una investigación muy interesante, que sería bueno volver a hacerla, no se conoció tanto, pero fue un análisis de los textos escolares, cómo aparecía en las editoriales privadas, digamos, la enseñanza del holocausto. Eh, a partir de las imágenes, a partir de los textos, qué se ponía, cómo se incluía. Y la, y la verdad es que el trabajo fue muy interesante, porque lo que aparecía ahí es una foto pequeña de Hitler, aparecía una mención muy chiquitita, y si uno piensa cómo se da la enseñanza hoy del Holocausto en las aulas, comprende que hay un recorrido que hizo pensar ese acontecimiento de otra manera. No solo por eso, sino también, diría yo, porque también el holocausto ha entrado no solo por la formación curricular vinculada a la historia, sino también en algunos proyectos transversales o de formación ética y ciudadana. Esto quiere decir, hay cantidad de docentes que se han hecho cargo también de pensar, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sostenida en cómo surge posterior al holocausto. Entonces me parece que ahí... También hay como otra pata fuerte para pensar en cómo se construye este campo de enseñanza vinculado al holocausto. Y después lo último por ahí para, para pensar en las prácticas, o efectivamente qué es lo que ocurre en las aulas en relación a este tema, mencionarte una investigación que hicimos desde el Ministerio de Educación con la Universidad de Buenos Aires, en el año 2015, eh, una investigación sobre las representaciones de los jóvenes sobre la enseñanza del pasado reciente, donde lo que nos propusimos fue indagar en los tres ejes que el programa de Educación y Memoria Venía trabajando, estas son dictadura, Malvinas y holocausto y genocidios. Había más preguntas, sobre todo de, de dictadura, pero había algunas vinculadas a, al holocausto. Y el 60% de los estudiantes dijo conocer qué era el holocausto, digamos, ¿no? Ahí algunos dirán eso es poco, eso es mucho. A mí me parece que, que es un dato alentador, que es un dato que, que, tiene, que, que, se, que se torna interesante. Es interesante acá la comparación con la dictadura, porque en relación a la dictadura. Eh, las y los jóvenes dijeron eh, que el primer lugar donde se habían enterado de la dictadura era la escuela, y el caso del holocausto aparece fuerte ligado a las representaciones, a las películas, a la web, a, otra, a, otras, a otras representaciones culturales que no tuvieron que ver solo con la escuela. Entonces ahí me parece que aparece también esta cuestión de, bueno, todavía no hay estudios que nos muestren cuánto efectivamente la escuela incluyó. Pero sí también decir que los estudiantes en este relevamiento Pudieron decir claramente que cuando hablábamos de holocausto hablábamos de matanzas masivas, que hablábamos de muerte, que hablábamos de discriminación. Entonces me parece que, que ahí hay un conocimiento que no sé si ocurre en otros países, digamos, con tanta claridad como ocurre en la Argentina, ¿no? Justamente me quedé pensando esta cuestión que vale comentar a los espectadores en, en Entre Ríos esa, ese relevamiento, también tuvimos la posibilidad de participar, se hizo en escuelas de Concordia y de Paraná, este, con también resultados alentadores, este, por lo menos en la lectura que nosotros logramos hacer para seguir trabajando, para seguir pensando. Me gustaría preguntarte un poco cuál es el desafío o la responsabilidad de la escuela eh, frente a la enseñanza o la transmisión de, del holocausto, el pasado reciente, la dictadura, en vinculación con la construcción de prácticas democráticas y la construcción de la vida democrática hoy, eh, frente a estos desafíos también nuevos, de donde las nuevas generaciones nos interrogan, nos preguntan, nos traen a la mesa nuevas discusiones. ¿Cuál considerás que es, eh, qué pistas nos das para pensar el lugar de la escuela ahí? Bueno, a mí me parece que... Que, los de, que el desafío siempre tiene que ver con esto que venimos conversando en relación a, a esto, al presente, y a qué sentidos pueden imprimirle las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué preguntas nuevas pueden traer para pensar, para pensar en esto a mí? Eh, tal vez porque estoy atravesada ahora por, por, esta, por esta dirección de Derechos Humanos, Géneros y, y Géneros, digamos, hay algo ahí del enfoque de derechos y del enfoque de género que me parece es una contribución y sirve para pensar también qué cuestiones podemos trabajar en la escuela, vinculadas tanto digamos, al digamos al, al pasado reciente, te diría. Pero creo que aparece también ahí, eh, otra vez, Eric, la pregunta de cómo hacer o cómo hacemos eh, los y las docentes para transmitir que estos, que estos pasados tienen algo valioso, no solo por su re por el repudio digamos, que tenemos en relación a, a esto, no solo por el deber de recordar, digamos ¿no? en términos de, de varios pensadores que han planteado, sobre todo Adorno, pero la pedagogía de la memoria sostenida en un deber de recordar para que no se repita, sino también en el sentido de poder apropiarse, eh, ahí también hay digamos, varios eh, autores y autoras, sobre todo a mí me gusta mucho eh, una autora que es Regine Robín, eh, franco-canadiense, que habla de memoria crítica, este, en el sentido de, de la posibilidad de que las nuevas generaciones efectivamente puedan apropiarse para pensar sus propios presentes. ¿Qué significa esto en la, en la práctica, en lo cotidiano? Significa también, eh, digamos, poder pensar, por ejemplo, algunas dimensiones de género que hemos propuesto en algunos de en nuestros últimos materiales, que antes tal vez estaban algo invisibilizadas, es decir, bueno, ¿qué de género se puede pensar para pensar la Shoah? Bueno, se puede pensar el papel de las mujeres, pero también el de las disidencias sexuales, ¿no? Cuando uno piensa en el holocausto, generalmente lo que más se conoce, y esto también apareció en el relevamiento, eh, lo que aparece men más mencionado, y porque mayoritariamente las víctimas han sido las personas judías, y porque el, y porque el holocausto como nombre tiene que ver con eso, pero también están los gitanos, las disidencias, poli las disidencias sexuales, políticas, entonces me parece que ahí también cuando uno habla de género puede pensar, y de hecho en la, en la ciudad de Berlín, en Alemania, existe un monumento particular sobre las víctimas eh, gays, digamos, de, del holocausto, algo que no había sido en otro momento explorado, ¿no? Eh, pero bueno, tal vez eh, para, para cerrar un poco mejor esta pregunta más, más ordenada Eric, eh, a mí me gusta también, o empecé a pensar también en, en este tiempo, en cómo pensamos también algo vinculado a la, a la construcción de una ciudadanía democrática, digamos. O sea, cómo, cómo, ¿qué le ponemos hoy a ese paraguas? Si hoy hablamos de ciudadanía democrática en la escuela, ¿qué queremos que esté ahí adentro? No? Queremos que esté ahí adentro, bueno, en los derechos, cuando hablamos de derechos, ¿de qué derechos? Estamos hablando, no sé, de desarrollo sustentable y medio ambiente, estamos hablando de migraciones, estamos hablando de eh, memoria, verdad y justicia, de igualdad, de diversidad sexual, bueno, toda esa agenda de derechos humanos que también tiene que ver con, con estar atravesando un momento muy complejo, ¿no? De, de poder pensar también en las desigualdades, me parece que ahí también hay una clave importante para pensar, este para recuperar, que digamos, que la tensión que se nos arma cuando hablamos de derechos y vemos que hay algunos derechos que no pueden ser efectivamente cumplidos y que hay mucho para seguir peleando, me parece que, que ahí aparecen varias dimensiones para, para trabajar y para pensar. Pero además, Eric, también me parece que cuando lo, la otra cuestión que estamos pensando desde la dirección, y en particular desde el programa Educación y Memoria, es también empezar a construir una memoria de la, de la democracia. Y, y construir una memoria de la democracia significa también construir una memoria sobre esa ampliación de derechos, ¿no? Eh, digo, hablo por ejemplo del matrimonio igualitario, de, de cantidad de leyes que, vi, que vinieron a, a reparar y a ampliar derechos. Pienso en el voto en el voto de los 16 años, ¿no? Digo, leyes que, que en determinados momentos ampliaron derechos. Bueno, me eh, parece que esto también, ese concepto de ampliar derechos y hacer mem mem memoria, digamos, de esos acontecimientos, de los debates que suscitaron, es uno de los ejercicios para hacer. Incluso, por ejemplo, a mí me parece más que, más que interesante trabajar con algunos fragmentos, de los, de los debates que se dieron en el Congreso para la aprobación de cada una de estas leyes. Porque incluso, si uno lee las discusiones que hubo para el matrimonio igualitario, hoy nos parecen anacrónicas. Eh, tuvimos un conversatorio de la ESI hace, un, hace unas semanas, donde conversábamos eh, sobre los 14 años de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Y, este, y en ese conversatorio, eh, bueno, Rosy, que fue uno del el jefe de bloque en, en ese momento, comentaba que... Eh, tuvo, digamos, esa ley costó mucho que se apruebe, y unos años después, la ley de identidad de género, que es mucho más revolucionaria en algún sentido, no tuvo tantas eh, oposiciones, ¿no? Como si, como si algo del camino de la democracia, de la igualdad, del reconocimiento de derechos, pudo construirse o caminarse en ese sentido. Así que bueno, me parece que, que eso es interesante y también, por ejemplo, para lo del voto joven, ¿no? Me parece que las discusiones que aparecen ahí, que recuperan también qué pasaba cuando no votábamos las mujeres, digo, como que qué significa eso en ampliación de ciudadanía de derechos, también son debates para, para trabajar, para traer y para seguir construyendo. Y pensando, me parece, otra de las cuestiones que tiene también la pedagogía de la memoria y cuando hablamos de memoria y derechos, que es, siempre es con un proyecto de futuro en la cabeza, ¿no? Es decir, bueno cuál es la sociedad que imaginamos, ¿Por qué, por qué sociedad trabajamos, cómo es la sociedad que queremos, me parece que ahí hay este iluminar siempre un futuro, que justamente me parece que las nuevas generaciones nos dan algunas pistas para, para pensar que ese es un camino que debe ser más igualitario, más justo, más, eh, más compartido también. Uno de los eh, grandes desafíos para pensar justamente la pedagogía de la memoria es esa vinculación entre pasado, presente y futuro, ¿no? Como esa, esa ruptura que generalmente tuvo la enseñanza de la historia y que ahora pretendemos de alguna manera volver a, a unir, volver a enlazar. Este, en función de eso creo que han hecho un trabajo interesante y me gustaría, si podemos conversarlo, eh, con el material género, el género de la patria, este material que desde el Programa de Educación y Memoria Nacional pretende volver a mirar este, la inscripción de las mujeres en la historia y los relatos que dejaron ausentes esas inscripciones. Este, me gustaría poder preguntarte qué, qué perspectiva y qué recepción ha tenido este material y de qué manera este, nos permite también, de alguna forma, eh, ser interpelados por los estudiantes, que me parece que quizás ahí es donde puede haber una recepción mucho más interesante. Bien. Bueno, este es un, mirá, este es un, un material que, que tiene pasado, presente y futuro, de alguna manera me gusta decir. Digo, es un material que nosotros pensamos pre-pandemia, no es poco, digamos, hay que, que situarlo para poder pensarlo, y lo imaginamos pegado como el afiche que tengo ahí, no sé si se ve ahí atrás, pegado en las aulas, eso no pudo ocurrir, yo estoy ahora en el ministerio y tengo acá cajas y cajas de, de material del 24 de marzo que no pudo llegar a las escuelas porque se suspendieron las clases, y en ese momento dec decidimos este, hacerlo digital. Cuando pensamos este material fue un poco, digamos, eh, propio del desafío que las autoridades a partir del 10 de diciembre nos trajeron creando esta dirección de, de Derechos Humanos, Género y ESI, donde al, armaron como un paraguas donde debíamos pensar también cómo la memoria podía inscribirse y de alguna manera nosotros y nosotras veníamos pensando desde el programa a partir de un trabajo sobre todo que hicimos con el sitio de memoria de la ESMA, ESI y Memoria un cruce para volver a mirar, que pensamos específicamente algunas cuestiones sobre la violencia específica de las mujeres en la dictadura, veníamos trabajando esta idea de que el género podía prestarle ciertos lentes a la memoria para poder observar algunos acontecimientos. Siempre nos gustó decir que, que, es, que es viceversa, también eso no tiene tanto que ver con el material, pero me gusta decirlo, pienso que la memoria también puede prestarle los lentes al género para poder revisar que el género y la construcción también de las luchas de género tienen también una historia y una memoria que merece también ser revisitada, porque eso le va a dar también un sentido y una carnadura más interesante a, una, a cada una de las cuestiones. Este material básicamente lo que hizo fue proponer hacer foco sobre historias de mujeres y de colectivos de mujeres, sobre, sobre las efemerides más tradicionales del calendario escolar, para todos los niveles educativos, esta colección este, digamos, está ahora en, en educar y en relación al futuro, es una colección que nos proponemos cuando efectivamente podamos volver a las aulas, imprimir y hacer los afiches cómo correspondían y cómo los habíamos pensado, y hacer un cuadernillo que tenga las propuestas para, para trabajar con los docentes. Y es un material que nos gustó mucho porque tuvimos que hacer distintos esfuerzos para recuperar estas mujeres que estaban presentes en la historia, pero ausentes en los relatos de esa historia. Este, y también en, en cómo íbamos a recuperar eh, los papeles de estas mujeres, pensando que a veces también esta mirada de género tiene algo de anacrónico, ¿no? este anacronismo que a veces tienen los temas de memoria, que era, que es era difícil pensar, este, que algunas que, nos hacemos, que en el presente nos hacemos preguntas que en ese pasado no se estaban haciendo porque se vivían de otra manera. Pero es interesante porque recuperamos eh, distintas figuras, como para el 9 de julio, Manuela Gorriti, una escritora recuperamos para, eh, para el Día de la Bandera a María Catalina Echeverría, para las Malvinas recuperamos a, a las instrumentadoras quirúrgicas, y enfermeras que viajaron a Malvinas, fueron movimientos bien diferentes este, que nos permitieron esto, como mostrar otra puerta de entrada para esas efemérides que también nos parece sirven para pensar la vida en común, para revitalizar este, estos lazos con el pasado y con la comunidad eh, que también sabe hacer la escuela. ¿no? este Quería preguntarte en función de eso también... Eh, de otro material que para mí es, eh, y para el programa Educación y Memoria de Entre Ríos, también es un material central, que ha llegado a las aulas entrerrianas, que lo, lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos tener, que es el, el material de 2014, Holocausto y otro genocidio del siglo XX. Este, hay ahí una discusión central en torno a la comparación que un poco ya recorrimos y estuvimos charlando, pero me gustaría preguntarte en función de, de esa producción, de la cual sos titular junto a algunos compañeros del programa, este, ¿cuál fue eh, la vinculación posible que unió los casos de Camboya, de Guatemala, de Ruanda, eh, en, siempre partiendo obviamente del paraguas que es a veces el holocausto para pensar las prácticas del horror, pero también los ejercicios de recuperación, como bien decís vos, de esas vidas, este, ¿Cuál fue el recorrido para la construcción de ese material? Bien, me encanta el trabajo de, de contar sobre la cocina de los materiales, me parece que, que a veces ayuda a pensar también cómo, cómo construir a, hacia adelante. Mira, Eric, ese material salió por primera vez editado, el libro, si uno busca, digamos, el primer libro se llamó Holocausto, preguntas y respuestas para su enseñanza. Luego de caminarlo y de recorrer el país, lo que nos pareció, lo que lo que se nos apareció fue fue el único genocidio, fue el único holocausto. Entonces un poco ahí empezamos a construir, digamos este material en donde dijimos hay que recuperar otras experiencias genocidas, hay que poder pensar que otras prácticas genocidas efectivamente en términos de Feierstein digamos habían ocurrido en otros en otros en, otro, en otras latitudes digamos de, de nuestro planeta. Quiero aclarar también porque eso está en la introducción del libro que una de las preguntas centrales que nos aparecieron en la, en la formación docente también es qué pasaba con los pueblos originarios. Esa publicación, llegamos a hacerla digital, pero no está, no está impresa, en el 2015, este, la, la hizo un, un colega que era del equipo de educación intercultural bilingüe, que trabaja este tema, que se llama Mariano Nagui, este, pero que asciende también a esa cuestión, ¿no? porque un poco lo que aparecía es, hablamos del holocausto pero no hablamos del genocidio de los pueblos originarios, bueno, esa es otra discusión importante en términos de si el término genocidio es anacrónico, no, bueno, no voy a entrar en esa discusión, pero por ahí para decirte, digamos, cómo, cómo seleccionamos o cómo pensamos en este, en, en estos genocidios, que finalmente son los que están seleccionados, en algún sentido tratamos de, de, que haya como alguna tremendo esto, pero como una representación continental, por decirlo de alguna manera, que pudiese haber elementos de mostrar en el continente, en distintos continentes, cómo había pasado esto. Y también nos interesaba mucho Elizabeth Selin, esta socióloga argentina que trabaja con temas de memoria, habla mucho de este concepto de emprendedores de la memoria. Y vos sabés que todos los procesos, digamos, de construcción de memoria, muchas veces están acompañados de la fuerza que hacen estos emprendedores de la memoria porque estos temas estén en la agenda pública. Y lo que también tratamos de hacer fue pensar que, que, estaba, que era interesante darle visibilidad a algunos que tal vez en la Argentina, como el pienso en el genocidio en Ruanda, no tienen sus emprendedores de la memoria, pero que a la vez había algo de ese genocidio más contemporáneo, tal vez, que merecía, digamos, también ser pensado, para poder pensar también las diferencias. Ahí lo que pensamos es que había un hilo conductor común que tenía que ver con el exterminio de la otra edad, del otro, y que había algo para pensar en términos de lo que comentábamos antes, de que había un proyecto atrás de cada una de las vidas que se truncaron, y que en ese sentido había algo también de justicia, en poder recordar a, a estos muertos, desde, desde este legado que significa trabajar por un mundo cada vez más justo, ¿no? Bueno, este, un interesante aporte a seguir pensando las políticas públicas de memoria. Queremos agradecerte por tu tiempo. Este, sabemos que por ahí este, estás con muchísimas actividades y que te haces un espacio en la agenda para quienes hacemos parte de la representación federal de las políticas de memoria. Este, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu, tu sinceridad, tu predisposición a contar, este, que siempre ha sostenido este, en el espacio de la Red Federal de Educación y Memoria. Bueno, muchísimas, muchísimas, gracias. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, este, saludos para cada una, cada uno, especialmente para Susi. Este, pero bueno, gracias a cada uno de los que nos escuchan y cada una, y bueno, y espero, me parece que se, es que seguir construyendo todo lo que nos queda por delante en estos desafíos, para trabajar por más memoria y derechos humanos en cada una de las escuelas de la Argentina. Así que bueno, muchísimas gracias.